Hey, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a Vamos a reaccionar a mi primer video Que jamás lo subí a YouTube No sé por qué, pero nunca lo subí O sea, no sabía cómo subir videos a YouTube bueno, creo que es el aquí sí, bueno. A ver, déjenme ver. ver Bueno, sí, estoy como medio Como medio solitario ahí A ver, a ver Vamos a producir a ver cómo Cómo era el video Esperen, esperen, esperen Voy a quitar esto a ver, Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí youtube y todo... What the fuck? What the fuck? ¿Qué es eso? digo, un nuevo video para el canal. Eh, les quiero decir que voy a hacer un canal de youtube con los amigos, con los retos, de chat, todo, todo eso. Y también vamos a hacer un curso así, con material informal de él para dar un nuevo... Bueno, voy a, hacer, voy a subir videos, ya veis, subimos videos hace tiempo. como a hacer videos sobre de vale, ahí me acuerdo que yo tenía Un ficher spinner, creo que valía Como 12 dólares ¿Valía 12 dólares? O sea Cuando recién llegaron los spinners Valían 12 dólares, tenías que esperar Creo que una semana una se O sea, reuniendo Todos esos dólares que te dan en la escuela Para comprar un PG Fucking spinner ¿Por qué? ¿Porque valía caro? porque en los O sea, creo que fue El año pasado de los Temporada de los spinners eso, Esos spinners valían Pero carísimo Ya ahorita nomás valen como un dólar Tú lo puedes encontrar a 50 centavos en cualquier tienda ¿Vale? Si eso hubiera este, Pasado antes O sea, antes que vali valieran 12 dólares Yo me hubiese comprado, creo que 4 De verdad Bueno, sigamos con el video Yo también estoy joven no quería avisar eso Bueno, chao <ríe> Vale, vale es que aquí no tenía este el canal de. Ahí. O sea, tenía otro canal. No, no. Era el mismo, era el mismo. El que estoy. El, el que tiene el contenido, el que estás viendo ahorita. Pues este video era ya creo que hace años, no sé cuándo. Fue. Te información. abrir en carpeta. Pues acaso este es filmore, filmore, Filmore. este con lo que yo edito. Con el que yo edito. Vale, Wind pero the Pro. Eh, propiedades, propiedades, ¿dónde está? A ver, vale ah, Crear acceso Propiedades, propiedades, propiedades Aquí está, propiedades Vale Tipo archivo, no, no, no Creado el lunes 3 de julio del 2017 2017 Tiene el pelo corto ahorita también Lo tengo muy grande, tengo que cortarme el pelo De verdad, tengo que cortarme el pelo Porque si no va a aparecer césped este modificado el lunes 3 de julio, o sea, el mismo día. Vale, Este, el último acceso fue el 3 de julio a la misma hora. Vale, vale, vale, vale. vale. Ok, no más quería enseñarle eso porque, o sea, nunca lo subí. O sea, yo subí uno que está el de aquí, dejen ver. Ay, ay, ay, ay, no sé por qué me hago eso, me duele vale el cuello. Que es el despierto Michael Colarte. Un día lo hice y como que vi, así, vi tutoriales de cómo subir videos a YouTube. Porque no sabía en ese tiempo. Este, ahí lo vi nomás. Y aprendí. Y nomás lo subí por subir. Pero también tenía otro video que era feo Que decía cocinando o cocinando. No sé por qué subí eso. Pero bueno. Este, y el último video es epilepsia Que es de un suscriptor que se llama... O sea, es, mi, es un primo mío. Se llama Michael... ¿Ves? Michael. Se llama Mike NR. Pueden suscribirse al canal si quieren. Para que apoyen, para que lleguen a los 200 o más. El último video fue en Diamantito. verdadera música. La muerte de Ratón Pérez. Oh my god. Ah, incluso me puse un parcero. Dame tu cosita mundial Rusia. El reto. El aquí, el aquí, el aquí. El aquí, el aquí. El aquí. Y cuando yo vi el video como que me pareció gracioso la epilepsia. Y pues me, me quedé como sigo si dos días. ¿Cuánto subí el video ahorita que me acuerdo? O sea, me quedé si digo, tres horas, ¿no? No, no, no le pese mucho. Tres horas nomás. Y pues, eso es todo. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por ver el video. Y suscríbete al canal. Si te gusta mi contenido, puedes darle like aquí abajo. Y como siempre digo, apoya, apoya. También tengo pensado este. Coño, ¿qué es eso? También tengo que. También tengo pensado. Este. Hacer como una participación para que tú salgas en mis videos. Si es que quieres, obviamente. O sea, no, no es obligación salir. A ver, vale. Ay, coño, es que no me deja ver mi. A ver, por aquí. Mi canal. Hay que personalizar canal. O sea, tú podrás salir en algunos de mis videos, pero tienes que... ¡Ay, coño! Abrí la carpeta con que estoy grabando. O sea, tú puedes, puedes salir en mis videos, pero tienes que hacer esto, por si acaso. por si acaso. Que algunos suscriptores no me salen porque tienen ocultas sus suscripciones. Y si tienes ocultas, pues no te vas, no te vas a salir en las suscripciones de, del tipo donde estás suscrito. Por ejemplo, ponemos suscriptores que ahorita actualmente actualmente O oh, en este momento Tengo 333 Poco Pero Igual Igual Eric Sote Hace un día Muchas gracias Eric Sote mando un saludo Te a tu canal A ver al eh, canal Bueno No tiene contenido Para Así No sé A ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no me olvidé ¿Dónde? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y dale like, amigo, porque ya lo dije. Bueno, nos vemos, amigo. Chao.